¡Muy buenos días! ¿Y a veces no le ha provocado ver una teta? No se pierdan en este video este, lo que son las tetas heladas en bici Me encuentro con Jaffer, este, el fundador de las tetas heladas y bueno, nos va a contar un poquito acerca de esta iniciativa, de cómo le va y qué tal es el negocio y cómo funciona. Bueno, este ¿cómo están? Chévere, saludos. Sí, bueno, yo soy uno de los creadores de tetas heladas con mi compañera Patricia. Eh, bueno, nuestra idea se comenzó eh, hace algunos años ya. Ya tenemos dos años trabajando con las tetas. Eh, comenzamos bueno, como ciclistas urbanos, cada uno en sus labores. Y luego bueno generamos una idea donde pudiéramos ser productivos eh, con la bicicleta porque la idea era pues precisamente transformar lo que es la ciudadanía a través de la bicicleta. Entonces bueno generamos esta idea, la cual es llevarle este, un, helados artesanales con frutas nacionales eh, que todos conocemos. Bien, es todo muy saludable porque son puras frutas. Son puras frutas, este, combinaciones de frutas diferentes para hacerlo creativo, para hacerlo llamativo. Es frutas que tienen muchos beneficios, hacemos inclusive de infusiones de flor de jamaica la cual para el sistema es excelente este, parcita con cambur, este, con hierbabuena que son refrescantes y bueno como dices, precisamente naturales para el beneficio de nuestro cuerpo y además para darle fuerza a lo que es el movimiento psíquico. ¿Cuánto tiempo Caracol? tiene tetas traje eh, ya en circulación? Ese, cuando, eh, Mira ya tenemos, tenemos ya dos años eh, más o menos eh, se fundó eh, como aproximadamente eh, comenzamos, comenzamos hace dos años ya eh, noviembre diciembre de hace aproximadamente dos años, trabajábamos con la bicicleta antes, pero antes de las tetas hacíamos comida y bueno, por toda la coyuntura nacional decidimos cambiar el producto a los helados, lo cual nos ayudó mucho, eh, fue muy llamativo para la gente y retomar ese helado se llama teta que llamamos nosotros aquí en venezuela teta por su forma eh, para bueno recordar esas cosas la gente le, agarra, le encanta agarrar una teta la gente le, agarra, le encanta agarrar una teta si sí, es refrescante natural y le da fuerza para la bicicleta mucho más <ríe> claro y sí, sí. Eh, cuéntame cómo ha sido ese, esa, esa impresión de la gente cuando llegan en bicicleta a, y con los con helados con las tetas con Mira, bueno, eh, primero que todo eh, el hecho de que lleguemos en bicicleta es algo que nos ha fortalecido como emprendimiento, la gente no, este, nos busca mucho, se sorprende mucho y además se emociona para manejar bicicleta Tenemos muchos clientes que bueno, que no, no manejaban bicicleta o que no tenían su bicicleta en su casa y gracias a que nos observaron se emocionaron y hoy en día son ciclistas urbanos. Y para aquella gente que nos quiere contactar, este.. ¿Por qué medios los pueden hacer? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, este, nos pueden contactar tanto por Facebook, Twitter, Instagram, eh, arroba Tetageladas en Facebook, slash Tetajeladas eh, en el Facebook, igual Tetageladas en Instagram. Y bueno, también tenemos un número telefónico que es el eh, 0424-252-8041, donde nos pueden hacer pedidos también o contactarnos. ¿Llevan tetas a domicilio? Llevamos tetas a domicilio, pedidos por supuesto mínimo de 10 tetas en adelante, a domicilio a cualquier lado de Caracas, en cualquier momento para fiestas, para disfrutarlo en su casa o para refrescarse. ¿Y cuáles sabores eh, son los que más les piden pide ella? Mira, bueno. Este, unos de los que más le gusta a la gente son los que tienen hierbabuena por lo refrescante también utilizamos el jengibre que también es súper digestivo y unas en particular que no son tan sanas que son las dulces, que son las de galleta maría, que a la gente les encanta porque es como una marquesa en una teta, pues sí, claro. sí, sí Toda todo una explosión de sabores Toda una sabores. explosión de sabores, estas son un poquito no son tan, vamos a decir, eh, natu en el sentido de las frutas porque bueno será de galletas harina y un poco más de azúcar por supuesto ah, pero son esquietitas excelentes bueno y aquí continuamos este los invitamos a seguirnos en sus redes sociales como siempre en la descripción les dejo los enlaces a los distintos grupos de ciclismo urbano y también a los de las tetas de la... eh, les dejo aquí, aquí, por aquí en alguna vez en la pantalla los enlaces a su dirección de facebook twitter instagram etcétera etcétera. que sigan disfrutando denle compartir me gusta y bueno, comerte de taza de